los somos menos que la vez anterior, pero bueno, vamos a empezar. ¿Se oye bien, chicos? Perfecto. Bárbaro, muchas gracias. Por favor, el resto... ¿Me eh, be con el mudo su compu. Bien, bueno, arrancamos. <ríe> bueno. Eh, ahí pongo los nombres de, de, de las y los docentes para las personas que llegan por primera vez. Esto es eh, Introducción a la Lógica y la Computación. Bien. Vuelvo a repetir la información básica. Tenemos, bueno, el aula virtual, que me imagino que la mayoría ingresó por ahí. Eh, sin embargo, repito, información que está ahí es que para ver la, la clase tienen que ingresar con la cuenta UNC. Sea esta, la, la clase en vivo o la clase grabada, tienen que ingresar con la cuenta mi UNC o UNC, si, si, son, bueno, si tienen cuenta UNC. Este, bien y también hay, un, hay una página con, que también está linkeada ahí en la, en la está linkeada en la en, en, la, en la virtual que es, y que está alojada en, en, en el sitio web de la ciencia de la computación donde hay material de otros ámbitos. bueno para que nos comuniquemos más fácil eh, Clara y Matías que son ayudantes, en, van, a, van a recibir las preguntas en el chat, y hoy vamos a trabajar con Clara, y así vamos a ir alternando eh, todas las semanas, a bueno, hacer consultas ahí, ellas me lo, me lo van a comunicar, y una información extra es que ver el teórico así... Sin, haber, sin tener ni idea de qué es lo que va a pasar si para sorprenderse en la clase a la mayoría de las personas no les sirve. Así que eh, les voy a indicar que, que lean un poquito antes de, de, de cada clase. Bien. Este, bueno. Estas filminas no las subí todavía al, al sitio web. Así que, bueno, no, no la van a poder abrir ya mismo de ahí, pero bueno, van a quedar grabadas y, y al final de la clase la subo. Bueno, vamos a seguir viendo eh, o ver un poco más en profundidad conjuntos parcialmente ordenados hoy eh, y algunas nociones algunas nociones como básicas de eso. Bien, habíamos definido relaciones, eh, habíamos definido propiedades sobre un conjunto... Eh, habíamos definido algunas propiedades que puede tener una relación, y, este, y dependiendo si una relación cumplió alguna de ellas, eh, tenía ya un nombre especial. Si es reflexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia. Eh, vimos que una relación de equivalencia es esencialmente partir un conjunto en, en los pedazos de elementos constituidos por los pedazos de elementos que, que, que están relacionados entre sí, eh, <coughs> eh, y que esa operación de partir en pedazos está bien definida. Y esencialmente, sobre un conjunto finito, eh, eh, eh, no tiene ninguna estructura, digamos, o sea, una, una relación de equivalencia es algo muy tonto, digamos. partir el conjunto en pedazos. Si te preguntas eh, a nivel combinatorio, ya... No, no es este a nivel combinatorio, ya no es tan trivial. Si te preguntas cuántas particiones tiene, cuántas relaciones de equivalencia podés definir sobre un conjunto, ya eso ya no hay una formulita para eso. Pero entender qué forma tiene la relación de equivalencia es trivial, por lo menos para, para el caso finito es trivial. Y cuando cumple. Eh, otras tres propiedades, ser eh, reflexiva, antisimétrica y transitiva, entonces decimos que es un orden parcial sobre el conjunto, sobre el dominio que la estamos definiendo. Eh, hay, hay formas alternativas de definir orden, que es el, un orden estricto, ¿sí?, eso, nosotros estamos tomando la, eh, la, la versión laxa de los órdenes, es decir, donde vale la reflexividad. O sea, es un menor igual, como el menor igual de los reales. Ahora, si vos querés axiomatizar el menor estricto de los reales, tenés que poner otras propiedades. ¿sí? En particular tenés que decir que sea irreflexiva, o sea, que el propuesto completo de, de ser reflexiva, y que sea transitiva. Y con esas dos basta. Y ayer como experimento no, nos dimos cuenta que esencial, esencialmente lo que nos dimos cuenta de ayer es que eso esas dos cositas ya implican eh, eh, antisimetría. Pero, si quieren lo pueden hacer como un ejercicio, un ejercicio lindo. Ese. O sea, probar que, creo que lo estoy diciendo bien, que si es reflexivo y transitivo entonces tiene que ser, eh, que tiene que ser eh, antisimétrico. Bueno, entonces tenemos estos ejemplos eh, que la, tenemos las relaciones de orden usuales, que es el menor igual este con el igual champleado, eh, y sobre los reales, los enteros, los naturales. La relación de ser de dividir en n, de ser A divide a B, esa relación sobre los naturales. Y la relación de inclusión sobre las partes de un, de un conjunto A. Eh, bien. Hago una. Digo acá, pr primera cosita, acá le, le llamo menor igual chanfeado porque el menor igual con el igual acostado, ese lo voy a usar como, una, como un nombre en general, genérico, de una, eh, de una relación de orden parcial. Eh, otra observación es que, digo, los, las relaciones de orden usuales sobre R, Z y N. Entonces, una pregunta natural es, eh, pero, no son, eh, ¿no son, no es la misma relación? Y más o menos, digamos Más o menos porque, o sea, está definida de la misma manera. A ver si puedo poner esto. Es la... La, la defino de la misma manera, pero, pero los dominios son distintos. Si sí, sí, sí. se acuerdan, hemos definido una, una relación como un subconjunto de producto cartesiano. O sea, una relación de orden parcial sobre R es una, un subconjunto de R por R. Una relación de orden parcial sobre Z es un subconjunto de Z por Z. Entonces, la relación de orden sobre usual sobre R no es una relación sobre Z. Bueno, esto es un detalle. Muy una delicadeza que después se pueden fijar, por eso digo en plural. Si bien está definida igual, la, son, serían tres relaciones según eh, la, la formalización o la especificación que vimos la clase pasada de orden, eh, de relación de orden. Voy a hacer una breve pausa para fijarme qué comentarios hubo. La única duda que surgió, Pedro, eh, es sobre qué pasa si una relación es simétrica y antisimétrica, además de reflexiva eh, y transitiva. Se estaban preguntando qué, qué con esa relación. Muy bien. Eh, es que me, me parece muy triste spoilearlo. O sea, la, la respuesta es pensarlo es un ejercicio. Este, eh, y es un ejercicio muy fácil. Si es simétrica y antisimétrica, eh, eh, eh, te va a salir que una relación como muy fácil. O sea, si se si, si, si aguantan y lo pueden pensar hasta el final de la clase o, o para el práctico, porque es un ejercicio muy lindo. Fácil, además. Bueno, eh, bueno, y quiero hacer un dibujo, porque estudiar poses sin dibujar nada es como... Se va a hacer un mate sin hierba. Bien, entonces, eh, generalmente a los... Pedro, eh, alguien pregunta qué dijiste acerca del menor igual, eh, recién dijiste algo acerca del menor igual y alguien eh, no lo entendió. Dije lo algo... Comentario. Ah, bien, bien, bien, sobre la anotación No, es una, una realmente una soncera, que esto es eh, orden usual. En R. Y este... Símbolo... Un símbolo genérico... Para relaciones de orden. ¿Sí? ¿Eso será...? O sea, como que este símbolo, este símbolo así lo, lo reservé para el orden usual de los reales. Y este, eh, para cualquier relación de orden, como cuando uno dice R, una relación, entonces, bueno. Eh, tengo esa distinción, pero es una, una tontera. De hecho, más adelante les hago una preguntita donde cuando la tuve que escribir esto, tuve que poner esto en lugar de esto porque no encontraba el símbolo, pero bueno, ya lo voy a aclarar eso después. Bien. Entonces decíamos que íbamos a hacer un, un, un dibujito de órdenes parciales. O sea, cuando hay algo ordenado quiere decir que hay algo más grande que otra cosa. Eso, digamos, para que, para que saquemos ya la duda esa, bueno, significa que hay algo más grande que otra cosa. ¿Y cómo dibujamos? ¿Cómo dibujamos hasta ahora? ¿Dibujamos a R? Bueno, me imagino que ustedes lo dibujaban a, a R, así, y, y en esta dirección se ponía más grande. Mayor, digamos. Pero, eh, en esta materia, y en, y en muchos otros casos, generalmente se, se, se, se pone lo más grande arriba y lo más chico abajo. O sea, en esta materia dibujaríamos a R así. Entonces, no lo, vamos, no lo vamos a dibujar así, sino así. Entonces acá está el 0, acá está el 1, acá está el menos 1, ¿sí? Bueno, ese sería el dibujo de R. Después tenemos otros ejemplos, por ejemplo la relación usual sobre Z, ¿qué me da? Me da una cosa así. 0, 1, 2... Menos 1, menos 2. Y después pongo sus puntitos. Este dibujo que hice de Z. Este es un diagrama de Hustle, Sí, Eso lo definimos una vez pasada. Que simplemente es poner un puntito. Por cada elemento del, del dominio. Y... Este, poner un puntito y poner una línea entre dos elementos que se cubren El 0 cubre al menos uno porque es mayor o igual Son distintos y no hay nadie en el medio ¿Sí? Bien Y los naturales tiene esta pinta? Eh, bueno, naturales hasta, hasta ahora ustedes consideran que empiezan en uno seguramente. Para mí en general empiezan en 0 los naturales, pero es otra discusión. Bueno, y estos son los naturales, ¿sí? Entonces este es el diagrama de Hasse de los naturales. Bien, eh, perfecto. Y, pero bueno, hay otros ejemplos ahí. La relación divide sobre N. Ah, esa te la debo, esa es bastante más difícil de dibujar. Este, está linda porque tiene o sea podés hacer un diagrama de hasse empezar a hacer un diagrama de Hasse y a ver quisiera chequear hasta dónde tenemos pizarra vamos a ver acá entonces n con la n con la relación de divide Por ejemplo, tengo el 1, que divide a todo el mundo. Acá tengo el 2. Acá tengo el 3. El 4 no lo voy a poner acá, porque en realidad hay alguien que lo divide al 4, que es el 2. Acá está el 5. Y esto continúa de diversas maneras y es bastante más complicado que los otros, pero podemos hacer un diagrama escase porque, porque hay muchas relaciones de cubrimiento. Una pregunta para que la vayan pensando es si hay algún cubrimiento acá en R. esa la dejo picando para que vayan, vayan pensando. Bien, eh, y el otro ejemplo que tenemos ahí es partes, ¿sí? Y eh, lo voy a poder dibujar si el conjunto es finito. Entonces, Pedro. ¿sí? Hay una pregunta interesante, me parece, para terminar de entender el diagrama de Haas, eh, que es dónde ah, iría el 6. Hase, Hase. Era, era un germano, el amigo. <risa> bueno, Haas. Sí. Eh, hay preguntas dónde se pondría el 6 y me parece que eso puede ayudar a, a entender el diagrama ah, y el divide. 6. Bien, bueno. ¿Quién divide 6? Chequeame el chat. Que me, me digan quién, quién divide 6 aparte del 6 y el 1. 2 y 3, dicen ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está todo el mundo de acuerdo? ¿Falta alguien? Alguien dice que también el 6, que es cierto. Es, bueno, porque la relación es reflexiva, bien. ¿Y el menos 2? Pero por lo menos, por lo menos sabemos de que el 2 y el 3 dividen. Entonces, el, el, el, el 6 está arriba, tiene que estar necesariamente arriba del, del 2 y el 3. ¿Va a estar arriba del 4? No. Divido 6 por 4 y no me da. Entonces, el 6 va a estar acá. ¿Sí? Bien. Entonces, el 6 está por ahí, no está arriba ni del 5 ni del 4... Este, pero está en algún lado. Eh, bien. Decía como otra, bueno, había dicho la pregunta esta de, de, de si hay alguna relación de cubrimiento, si alguien cubre a otro en R. Tenía eh, una pregunta yo, Pedro, pero para entender si responder en el chat. ¿Ya diste la definición de cubrimiento? La, la di ayer. La di ayer. Ah, bien. La di ayer y la acabo de decir de vuelta. Que si está... ¿También no? saber se había quedado escrita ya. Está sí, le sí, bien. está, está en la... Y además, le... además tenían que leer hoy el apunte, así que... <risa> tenían que leer para hoy el apunte, así que eso... Tarea, era tarea. Porque, o sea, insisto, insisto, venir crudo o cruda a la clase y ver lo que yo cuento es totalmente al vicio. ¿no? Totalmente al vicio. O sea, no porque yo lo cuente o... O sea, en general, para la mayoría de las personas Venir a clase y ver Y decir, ah, bueno, contame el cuento Si sí, te lo puedo contar y te puedo contar Que los unicornios son verdes y vuelan Boca abajo Y es igual Es igual O sea, generalmente para poder entender Este tipo de cosas Uno tiene que eh, conviene eh, Que le cuenten Un poco la película antes Entonces después la ves y tiene un poco de sentido o sea, acá, acá como que lo, justamente los spoilers este, en algún sentido son buenos, por lo menos para el teórico son buenos. Bien. Eh... Bien, seguimos con los ejemplos, y el ejemplo que sigue es partes. Entonces, partes vamos a hacer un ejemplo con partes. Partes de un conjunto de un elemento, para empezar, Todavía no estoy usando una anotación de fósil. Entonces, parte de el conjunto de los subconjuntos de este singulete, de un conjunto que tiene un solo elemento, es los subconjuntos de este son o nada, el vacío está incluido en cualquier conjunto, o el todo. Siempre el todo, la relación de estar incluido, es incluido igual, ¿no? Incluido igual, la, la relación. Si no sería un orden estricto, ¿sí? Estamos nosotros trabajando con órdenes laxos, o sea, órdenes reflexivos. Bien. Entonces, y ahora el dibujito de esto es como muy fácil. Tenemos así. El diagrama de Hasse es este. Eh, y podríamos hacer partes de A como B, donde A distinto de B, y entonces esto es igual a el vacío siempre está, el todo siempre está, pero además singulete A y singulete B son subconjuntos de AB. Bien. Avisan, Pedro, que no se ve uno de los dibujos. Este, el de acá. Sí. Ah, bien, bien, bien, bien. Lo hacemos acá. Si bien es verdad, le respondo a los chicos, que se puede cerrar el chat y entonces ahí se ve. Está bueno que tengan el chat abierto, así también van viendo que van preguntando y eso. Ah, bien, bien, bien, bien, bien. bárbaro. bueno. Bueno. Este, Perfecto, bueno Y ahora hacemos el dibujo de este Aunque ya no sé si me va a entrar acá eh, Voy a borrar la anotación Entonces hago acá partes Entonces acá tengo vacío no hay nadie incluido estrictamente en singulete A y que incluye estrictamente vacío. Lo mismo pasa con singulete B. Y acá está. Estoy siendo muy feo arriba. Capaz que alguno o alguna ya sabe cuántos elementos tiene partes de, de un conjunto de n elementos no sé si lo vieron en, en combinatoria en discreta 1, no sé si lo vieron a eso dicen que sí y alguien dijo Vájale". bárbaro buenísimo o sea que tenemos o sea este partes me, me fabrica eh, poset más o menos grandes. bien ahora eh, bien tenemos estos ejemplos Ah, perdón, no dejé de presentar, me parece. No, no, no dejaste de presentar. Igual creo que los chicos han hecho foco en, en la sí. cámara de la pizarra bueno, y se arreglaron. Voy a dejar de presentar para que quede para que quede registrada la, la pizarra. Vamos a hacer un breve repaso para la grabación. Sí, sí, un breve repasito para lo para para las personas que, hayan, que, ven, que vean esto en diferido, un repasito. Bueno, acá está un dibujo de R, un dibujo de la relación de, de orden en Z, en los naturales. Estos son diagramas de Hasse, dijimos esto. Un fragmento de dividir, del, del orden divide en los naturales. Partes de un singulete y su diagrama de Hasse, partes de un par. Y su diagrama de dejase Bueno, fin de la. Este... Bien, eh, manteneme al tanto, claro, por fin. Si es que, porque tiene que quedar esto. <coughs> Bien. Pasamos, entonces sigo. Ahora sí vuelvo a presentar. Bien. Y entonces pasamos a este a, a esta a este concepto que es, eh, que es aparentemente no le suma absolutamente nada a, a lo que estamos diciendo, pero realmente sí hace un gran cambio. Después lo, lo, lo, lo, lo vamos a ver. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese gran cambio? Bueno. Es un conjunto parcialmente ordenado como un conjunto que tiene y un orden parcial sobre él, ¿sí? Entonces ahí tenemos el ejemplo de POSET. Y le decimos POSET porque en inglés, eh, esas son la, el acrónimo en inglés y, y lo usamos siempre eso. Bien, entonces por, lo que, por los ejemplos de orden parcial que acabo de dar, bueno, ya no me pude contener y escribirlo así. Entonces tenemos, con el orden usual de R, yo puedo definir varios posets. Entonces tenemos el poset R, así, Z con el orden usual, y N con el orden usual. Y si bien el orden, el orden usual eh, está definido sobre los reales y se hereda, ¿sí? la forma que tienen los los, los, los posets son muy distintas ¿eh? son muy distintas las la, la formas fíjate que acá es como todo continuo de hecho a los reales dicen el continuo eh, z tiene otras propiedades que no quiero eh, decir ahora pero y, y los naturales eh, empiezan acá y los los enteros, por ejemplo, los enteros, los enteros no empiezan, siempre hay uno menor, y acá los naturales empiezan en uno. Pedro, ¿Sí? Sí. de nuevo estás presentando, así que ah, no. perdón, gracias, gracias, gracias, perdón, perdón, perdón, si sí, hoy estoy medio, medio, fuera de zinc con eso. Vi un comentario, justo vi algo, ¿verdad? un comentario de que empiece en cero. Bueno, eso depende de cómo definan los naturales. natural. Bien. Decía que tenemos ahora entonces tres poses R con la relación usual, y sin embargo, aunque la, la, las relaciones de orden son heredadas de, de los reales, ¿sí? eh, aunque, son, aunque son heredadas, las formas que tienen son muy distintas. Entonces, decía que lo, los reales son como un son continuos, entre comillas, lo digamos a eso. Hay una definición estricta de continuo, pero no lo quiero decir ahora. Eh, lo, los enteros no empiezan en ningún lado, siempre hay uno menor, y los naturales empiezan en el 1, o en el 0, depende de cómo lo definas. Bien, eh, así que son bien distintos, pero una cosa que, que sí sucede es que eh, cada, lo, lo, una cosa que podemos sacar en limpio de esto es que cada vez que tengo un orden, un orden parcial, un, un poset, un orden parcial, entonces en cualquier subconjunto tengo un orden parcial. Entonces ahora vuelvo a presentar. Bien. Entonces eso, cualquier subconjunto induce un poset nuevo. Bien, eh, lo digo de esta manera, eh, eh, y se le llama, eh, si, si yo tomo un subconjunto y me quedo con la relación heredada, entonces eso le llamo subposet. Entonces, si tomo, un, lo, lo, lo tengo ahí en la en la, en la slide. Tengo, si, si tengo A como R, es un POSET, y B está incluido en A, entonces B como R es un POSET. Eso así como está no está bien, para, por los comentarios que hice al principio de las relaciones de orden usual, eh, para que ande bien esto tengo que poner una restricción, tengo que restringir la relación a B, eh, al subconjunto para que, para, para, que sea un, para que sea un orden parcial sobre B y, y por ende tenga un POSET. Bueno. Entonces, a partir del poset complicado de los divisores de n con la, con la relación de divider, puedo fabricarme este, varios posets interesantes. Tomo el subconjunto, un subconjunto de n. ¿Cuál va a ser el subconjunto de n? Uno que sea naturalmente definido este, con la relación de división. Entonces... Este conjunto de n va a ser el conjunto de los divisores de, de n. De hecho ya voy adelantando que esto lo que... O sea, fíjense que si el orden es divide, entonces lo que estoy tomando son todos los menores que n. sí, Menores entre comillas, ¿no? Menores en el sentido de la, de la relación de orden. O sea, estoy tomando todos los que son más chicos que n... Según el orden dado por la relación divide. Esos conjuntos se llaman, eh, son ejemplos particulares de conjuntos que se llaman decrecientes. Porque si vos tenés, eh, si fijás un M y tomás todos los más chicos, entonces ese conjunto lo que va a cumplir es que si agarro cualquier cosa, también están los más chicos de esa otra cosa. Lo, dejo, lo digo al pasar porque después lo voy a repetir. Bueno. Eh, entonces, bueno, por lo que acabo de decir, como las restricciones me dan eh, poset, entonces siempre que tome un DN y una y el, la relación divide, eso me va a dar un poset. Y podemos ver qué pinta tienen. Bueno, los divisores 4 son 1, 2, 4. ¿sí? ¿Y qué pinta tiene eso? Voy a, ahora sí me voy a acordar. ¿Qué pinta tiene eso? Nos fijamos acá. 1 2 4 Entonces, voy a borrar acá los, los posos infinitos estos. Ahí en el chat alguien se aventuró y dijo una recta. Eh, ¿para, un, ¿Para el D4? Sí. Ajá, sí. Ajá, me gustó, me gustó la, el concepto. O sea, acá está dobladito, ¿no? Fíjate que, qué bueno eso, porque fíjate que como lo dibujé ahí, tenía algo así. Y de hecho, este, este es un diagrama de Hasse y este también. O sea, son dos diagramas de Hasse, cumplen con la definición intuitiva que di, porque no... no no nos no, interesa pararnos en definir formalmente esto ahora, que es puntitos y segmentos para la relación de cubrimiento. El de la izquierda, te, eh, acá avisan que no se ve. Ah, el de la izquierda no se ve. Bien, Bárbaro. yo acá lo veo bien. Ahora. Bárbaro. Pongan, traten de poner en pantalla completa y, y, y bueno, ya vamos a ver el tema del chat Bueno, los dos son diagramas escaces pues Porque tienen puntitos por el elemento y, pero, y, pero son esencialmente el mismo dibujo ¿sí? Pero el concepto de que lo puedo poner en línea recta Es interesante Es interesante Es, es, es, es, es, es justo lo que vamos a hablar ahora A ver, ¿qué pasa si tomo 1, 2, 4, 8? Los divisores de 8. Y va a ser, ya se lo imagina, va a ser poner un punto más encima del 4. También me, me queda un orden recto, pero que generalmente se le dice orden lineal. También está relacionado con esto de, de esta noción de recto con la palabra lineal, un orden lineal. En inglés se dice así. Ahora, los divisores de, de 9, ¿quiénes son? 1, 3, 9. Bárbaro. Y no, no quiero dejar de, de presentar ahora, pero ya se van a imaginar. El, 3 divide al, el 1 divide al 3, el 3 divide al 9, no hay otro divisor de 9, entonces todos estos órdenes son... Órdenes lineales u órdenes totales. ¿Y cuáles son los órdenes totales? ¿Son los? ¿Te grá, que, sí. Perdón, te interrumpo. Hay una consulta en el chat que dice, ¿la relación de cubrimiento sería más chica? O sea, que, que se vuelve la relación entera si le agregaste sensitividad o reflexividad, algo así. O sea, es como una intuición sobre esto de relaciones parciales y totales, que quizás podés reforzarlo. Eh, sí, exactamente, exactamente. O sea, el, el, la relación de cubrimiento, o sea, en algunos, a ver, eh, la, la relación de, con la relación de cubrimiento y usando el hecho de que la relación de orden es transitiva y reflexiva, podés obtener... El orden, eh, recuperar toda la relación de orden. Pero eso pasa si es finito. O sea, hay ejemplos, sé que lo pueden tratar de ver, hay ejemplos infinitos donde con la relación de cubrimiento no recuperas el, el, el orden. O sea, hay ejemplos. Este, bien. Bueno. Entonces decía eh, el orden total, pero no tiene relación con, con lo del orden total. Eh, bien. Entonces decíamos que un orden es total cuando la relación justamente, esta es una definición de relación total, cuando o bien se da la relación en una dirección o en la otra para cualquier par arbitrario. Y todos estos órdenes que hemos estado viendo hasta recién, ¿sí? Todo, en, estos, en estos poses, en los reales, en los naturales, con, con sus relaciones de orden usual, son todos órdenes totales, porque si, se, si no se da la relación en, un, en una dirección, se da en la otra. ¿sí? Entonces, tenemos que estos son órdenes totales. ¿sí? Y otro ejemplo son el orden. Eh, bueno, el orden, otro orden es el orden lexicográfico, que me sirve para ordenar listas, por ejemplo lista de números, que es esencialmente el orden en que se ordenan las palabras en un diccionario. Ese otro orden que es total. Por dar un ejemplo, el ejemplo del apunte y un ejemplo un poco menos trivial. Eh, bien, ahora hago una, hago una pregunta. ¿Hay algún subconjunto de los reales? que tenga, y antes que se larguen, a hacerlo en el chat a la pregunta, a responderla hay una actividad en la aula virtual, y quiero que, que vayan ahí y vean si la pueden responder esa pregunta, la, la, la actividad se llama una encuesta que se llama eh, órdenes totales, entonces la pregunta es si hay un subcon, algún subconjunto de los reales que tenga la misma forma que parte de, de un par con la inclusión. Fíjense, voy a, voy a dejar de compartir la actividad. Bueno, dijimos que se llama. Dijimos que se llama. Ordenes este, eh, totales la, la, la, la encuesta. A, ver, voy a voy a verificar que le puse ese nombre. A ver, este. Así que pueden ir respondiendo ahí. Orden total que se llama la encuesta. Pueden, pueden entrar y responderla. Esta eh, en la pregunta de la encuesta, en la pregunta de la encuesta, eh, se da que no pude usar el, el simbolito de menor igual, pero es el menor igual estándar. El menor igual usual de los reales. Como ven ahí en la, Bueno, ya lo borré en la pizarra los órdenes, pero hay muchos órdenes distintos. ...muchas formas distintas de, de, de, de, de subpossets de los, de los reales. Este, entonces la, la pregunta es si habrá algún subposet que tenga esta forma. Entonces vamos, vamos llenando y yo voy registrando a ver qué pasa. Voy entrando yo a ver la respuesta de la encuesta... Bien, hasta ahora va ganando una respuesta. Vamos, 47 respondieron hasta ahora. Bien, perfecto. 71 sigue ganando una respuesta la otra ha crecido un poquitito nomás bajó de vuelta la otra uy está como oscila le voy a tratar de... No no sé cómo compartir la pantalla voy a tratar de compartir la pantalla para que vean cómo van variando a ver a ver si puedo este a ver, a ver a ver si puedo, voy a tratar de compartir la pantalla, a ver, ya me quedó ahí noventa y nueve No sé si llegan a ver cuando se actualiza. 104, 105. Somos 140 todavía. La voy a cortar en un ratito más ¿no? Ah, bien. Ah, mira. Ah, ah, eh. Está bueno la. Ah, hay uno. Ah, ah, están diciendo que no se entendió la pregunta. Eso es importante. Después lo, lo vamos a charlar quizás. Lo podemos charlar en el recreo. Bueno. Bueno, listo. Entonces. Este es el resultado de la encuesta. ¿Sí? Hasta ahora. La mayoría respondió sí. O sea, tres cuartos respondió que sí. Un cuarto respondió que no. Y estas 110 personas ya vieron la respuesta. Y me parece que, que esta vez la, la puse bien. Este... Bien, voy a, entonces la respuesta es que, bueno, ya está, ya, ya la tuvieron la respuesta ahí, la respuesta es que no, pero me gustaría, o sea, pero me, me llama mucho la atención, a ver, quiero ver la, el chat, un poquito de ver qué dicen. Ah, no, no, no, no, está, está muy, de, veo, veo comentarios muy derrotistas, que no no, no, no no me agradan los, los comentarios del ratista pero bien qué significaba F no me acuerdo qué significaba F bueno sí, sigo eh ¿por qué? No, no, no, es que está bueno porque eh, no, es, no es la idea, no es una evaluación esto, sino es, eh, o sea, no es una, una prueba, sino simplemente ver qué estamos entendiendo y, y qué no, y tratar de explicar. O sea, bien, tengo los reales, ¿sí? a ver si se ve, bien. Tengo los reales, y tengo este orden, la clave acá, este, la clave de esto es que entre estos dos ¿Sí? O sea, ¿cuál es la forma de este orden? ¿Eh? Le puedo sacar las etiquetas La forma de, de parte de AB Es esta Entonces, este de acá Cubre a este O sea, capaz que me hace falta Singulete B cubre a, C, a vacío Singulete A cubre a vacío Par a B cubre a singulete A Par a B cubre a singulete B y, si, y con esto yo puedo deducir cuál es la relación Y en esa relación, entonces por transitividad Este tiene que ser, como este, menor o igual, este, este esta, esta es menor o igual a este Y este es menor o igual a este Entonces por transitividad este es menor o igual a este viendo el diagrama me puedo dar cuenta Y si no, puedo hacerlo puede comprobar a manopla dónde se está dando la relación de la inclusión. Pero lo importante es que si yo veo un dibujo así, este no está incluido en este, no es menor o igual a este, y este no es menor o igual a este. O sea, singulete B no es menor o igual a A, porque si no tendría que estar abajo, y singulete A no es menor o igual a B. O sea, estos dos no se comparan, no son comparables estos dos. Y en los reales, si yo agarrara cual, cualquiera puntos acá, cuatro puntos, no les quedan otra que estar comparados todos. O sea, cualquier par de puntos de, lo, de, de, de, de los reales se comparan. ¿Sí? O sea, si yo agarro cuatro puntos, en los reales van a tener siempre esta forma. Eh, y, y, ¿Y por qué me doy cuenta de eso? En, en realidad, la clave es que si agarro dos puntos, la clave es que si agarro dos puntos, cualquiera de regales, por, como, como, son, como el orden es total, siempre va a haber uno menor que el otro. Entonces nunca voy a poder encontrar dos puntos, como el simulete A y el simulete B, que no se comparan, ¿Sí? Eh, eso, eso es, eh, y, y, y nos damos cuenta de esto, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque si, si nos vamos a la definición de orden total, que la, la voy a escribir para no tener que ir y cambiar, este, voy a borrar acá. Eh, si nos vamos a la definición de orden total, o sea, lo voy a para variar lo voy a escribir una R. R es total, sí, si solo sí, si, para todo AB, ARB o B está relacionado con A. Y como es un para todo, no importa qué subconjunto yo pase, como valía para todo, va a valer en particular para los elementos de subconjunto. Entonces es imposible encontrar esta figura acá adentro. Fíjate que esta medio gordita y R es, y es demasiado flaco para que quepa esto. Perdón, Pedro, te voy a interrumpir un segundo. Para Dale, si es que... No, sí. Igual no hay, no hay algún comentario en el chat eh, para comentarte a vos, sino al contrario, lo están usando para charlar, que está bien, en realidad no, a, lo que quería decir es eso, que no usen el el chat para cosas que no sean de la materia porque es muy difícil encontrar las dudas de los estudiantes que sí están preguntando cosas así que que no por fin que no conversen a través del chat ah vale vale y qué significaba este en el chat <risa> Ese es una expresión que se usa en internet para decir cuando algo se murió o pasa algo malo o ah bien bien es una bien. forma abreviada de decir pasó algo malo digamos. ah como que le faltan tres letras <risa> No sé. <risas> bueno, este. Bien. Eh, entonces tenemos, tenemos eso. Está, está bueno porque en, esta, en estas instancias cuando aprendemos algo, cuando, cuando pensamos, no teníamos una, una, una idea y, y no, no era así. Y bueno, lo, lo importante es correrse de esa idea errónea como pasó ayer con la antisimetría, digamos. Bien. Me preguntan si el O es exclusivo. Eh, el O en matemática en general, siempre, cualquier, cualquier expresión que involucre una, una, una disyunción es inclusivo, siempre. Siempre. Hay, eh, tiene que ser muy claro para que algo sea, eh, para que una disyunción sea exclusiva. Eh, tienen que ser extremadamente claros, o sea, por defecto siempre es inclusivo. Si yo te digo mayor o igual, puede ser mayor o igual o ambos. En este caso es trivial, eh, digo eh, eh, evacuo, o sea, pero cuando te digo, por ejemplo, si estoy tratando de pensar alguna, ajá, eh, un lugar donde se presta confusión, cuando digo números entre el 1 y el 10. Ahí no hay ninguna disyunción, pero implícitamente hay una disyunción. Eh, y que podría ser o uno, o dos, o tres, o cuatro. Bueno, el, el, el, la, la disyunción es. es in, o sea, disyunción que quiere eh, cuando. cuando eh, exclusiva que sería. Que valga una cosa y no la otra. Bueno, y este caso de. Este, este concepto de inclusión. Acá es cuando digo, por ejemplo, eh, números entre 1 y 10 es inclusive también, o sea, siempre es incluyendo eh, el, el comportamiento por defecto. Bárbaro. Eh... Bárbaro. Continúo, una que hay una pregunta que dicen si en el diagrama de la división de 1, de 2 y 3, el 2 y el 3 deben estar en distinta altura, da igual. Da igual que estén igual o distinta altura. En este caso es mucho más cómodo, es mejor que estén a la misma altura, pero por la forma que tiene el diagrama. Siempre depende de la forma del diagrama. Bueno, eh, seguimos. Seguimos un ratito más antes de ir al recreo. Bien. Eh, y todos los ejemplos de divisores que habíamos visto eran así, pero no, no es cierto de que todos los ejemplos de divisores sean órdenes totales. Porque, por ejemplo, tenemos este, el, el D12 ya no es un orden total. Porque, por ejemplo, ya sabemos que el 2 y el 3 no se comparan. El, ni 2 divide a 3 ni 3 divide a 2, por ejemplo. Eh, bien, me parece que. <coughs> Así que, bueno, esta familia de, de, de divisores es una familia de. Los poses de, de divisibilidad son una familia muchísimo más rica. Este, donde hay órdenes que no son totales y órdenes. De hecho, este, este dibujo, capaz que me. El, el, me gustaría hacerlo, el de D12, de los divisores de 12. En realidad voy a hacer el de, el de los divisores de... Sí, el divisor de 12 lo voy a hacer. A ver. Ahí preguntan, Pedro, sí. si siempre el orden total es una línea continua, y otra persona pregunta para aclarar si el 1, 2, 4 es total o no. Es correcto, es total. 1, 2, 4 es total, porque son, eh, cada uno divide, a, o se da la división en un sentido o en el otro. 2 no divide a 1, pero 1 divide a 2, o sea, siempre se da la división esa. Y, y en, el, en, el, en el diagrama de Hasse, hay, uno pone puntitos, y a ver cómo es la pregunta, si es, si no, no, y es que en realidad, como no tenemos una, una, una definición formal del diagrama de Hasse, o sea, es medio una, una cuestión estética el diagrama de Hasse, ¿no? Porque fíjate que acá, esto es un diagrama de Hasse. También. Y, o sea, no... y, y de hecho, y por ejemplo, este pedazo de acá, también es un diagrama de Hasse, es un pedacito de, de este, o sea, que el, el poset eh, vacío, era que no se ve el poset vacío singulete a el eh, b singulete b y AB con con inclusión si lo dibujo yo lo dibujaría con una línea recta pero este poset es un subposet de este, y acá no hay forma que lo dibuje a los dos como línea recta, porque me van a quedar. No, no puedo dibujar las dos cadenitas de estas, vacío, singulete B a B, y vacío, singulete A a B, en, lo, no puedo dibujar las dos en, en, como una línea recta. Entonces, no, no es estrictamente ese, Lo que es cierto es que podés dibujar, Si el orden es total, podrías y Podrías dibujarlo como una línea vertical. Bien. Entonces, yo quería de, de, dibujar los divisores de 12. Y como, como ya soy viejo y me sé de memoria, más o menos, ya lo dibujo directamente así. Me parece que. 1, 2, 4, 12, 3, 6. Me parece que está bien ahí. Ese es el diagrama en clase de. No. ¿No? ¿Qué? ¿Dónde me confundí. Pusiste que 2 y 3, 4 arriba. Ah, acá es. Eh. <risa> o sea, va el 2 del otro lado. El 2 va del otro lado. Ah, bien, bien, bien, bien. Es que esto también te pasa por ser viejo. Lo que pasa es que te acordás de las historias, pero a veces le cambian los personajes. ¿No es cierto? Ahí. Ahora sí. Bárbaro, bárbaro. Ah, hay dos cositas que, que, que, que aclaro de paso. Una, que las filmenas estas están basadas en la filmena del año pasado que hizo eh, Héctor Gramaglia, que está en el práctico ahora, que es uno de los fundadores de la materia. Lo que pasa es que yo también soy fundador, así que no me quiero quitar años. De la manera, nada más que tuve varios años que no estuve. Bien. Eh, bárbaro. Entonces, ahora sí tiene pinta de ser los divisores de 12. Gracias, claro. Bien. Entonces, eh, lo, lo, ¿por qué hago este dibujo? Porque este dibujo no es ninguno, no, no tiene ninguno, nadie tiene la forma, ninguno. <coughs> Me ordeno. Ninguno poset de esta forma, de partes con la inclusión, tiene esta forma. Y hay una razón, como la razón más tonta, es contando la cantidad de elementos. Este tiene 6 elementos y 6 no es 2 no a la n. ¿sí? O sea, como que hay muchos más. Eh, me doy cuenta de que hay más poset de la forma, divisores de n, como con, con la, la relación divide que es partes. ¿sí? Sin embargo, ya que, estamos, ya que estamos viendo esto, yo empecé diciendo que, la, que las relaciones de equivalencia son esencialmente triviales, y bueno, ya vemos que los, los, órdenes, los órdenes parciales ya son bastante más interesantes que los. Que la, que la relación de equivalencia. Y, pero podríamos hacer otra cosita. Acá yo podría hacer el mismo. Ahí hay una pregunta, Pedro. Sí. Que capaz está interesante, que dice, el único puntito que no va a tener una línea arriba, ¿es el puntito que está más arriba? ¿O puede haber puntitos que no tengan nada en el medio? O sea que no tengan a nadie arriba en el medio. Uy. No, no, no, no lo entendí. Está hablando básicamente de máximos, de, de maximales, digamos. O sea, si hay un solo máximo Allá, o hay no, puntito. No, no, Después vamos a eso. No ya vamos a llegar a eso. O sea, es la primera que viene. Ah, buenísimo. Bueno. <risa> Ajá. Esto es el mismo dibujo. El mismo dibujo, el mismo diagrama de Hase. Que los divisores. Ah, tendría que estaría bueno que le ponga nombre de esto, de 12. Este es el diagrama de clase. Acá a la izquierda. Eh, en esta esquina, con short negro, tenemos el, el, los divisores de 12 con la relación de división. ¿Sí? Y en esta otra esquina, tenemos esto que voy a. Este poset. El mismo diagrama hace y voy a poner etiquetas acá. ¿Sí? Voy a poner así. Voy a poner así. Voy a poner así. Voy a poner así. Voy a poner así. Voy, digo, voy leyendo lo que, lo que puse. Estoy haciendo sombra, así que me voy a correr. Vacío, singulete A, par AC. Singulete B, par B, y acá A, B, eh, entre todos y Clara, también me, me, me ayudan a ver si es que realmente este conjunto, este conjunto F. La inclusión tiene este dibujo. O sea, creo, o sea ¿qué, podría haber, ¿qué podría pasar acá que yo no me dé cuenta y me haya olvidado? Se me, haya, me haya olvidado de alguna relación. Pero me parece que no hay. O sea, si, si, no lo, hice, si lo hice bien, no, no debería haber otras relaciones, otros cubrimientos, por ejemplo. En el chat varias personas están preguntando qué pasa con el singulete c. El singulete c no lo estoy poniendo en el dominio. Singulete c es como, es como acuérdense de los reales tomo los reales, sí. Y dentro de los reales me quedo con los naturales y tomo el orden heredado, sí. Entonces como que tomo un subposet. Bueno, esto es un subposet de partes de ABC, donde me quedé, donde no puse ni el singulete C ni el par BC. ¿Sí? Bien, entonces, como, to, como, como Clara no me dijo nada, quiere decir que no me equivoqué. Entonces, eh, finalmente, A. Ah, bueno, este diagrama de casas de divisores tiene la misma forma que este diagrama de casas de subconjuntos. Entonces, cabe preguntarse, ah, eh, ajá, todo todo diagrama, eh, todo eh, poset de, de, de divisores de un número, es, tiene la misma forma. Y una palabra que vamos a empezar a usar después más adelante es isomorfo. Tiene la misma forma, o sea, es una forma fancy de decir lo mismo. Iso quiere decir igual, morfo, forma, isomorfo, igual forma. Tienen la misma forma, son isomorfos. Entonces, si tienen el mismo diagrama, de casi son isomorfos. Y eh, so, cual, siempre que tome un reticulado, un, un, un, un post de divisores... ¿Es isomorfo a una familia de conjunto con la inclusión? Es una pregunta que la dejo picando, no es para que la resuelvan ahora, no, no deberían poder, si pueden, bueno, tienen lista la primera parte capaz de la materia. Eh, pero entonces, si bien los poses, eh, hay, ah, si bien los posets son mucho más complicados, uno puede tener, tratar de estudiar la estructura. Y esa es la clave, de que, de, cuando dije de que Pasar de la, de, de la visión, estudio relaciones de orden a estudiar conjuntos con, con una relación de orden, llamarle posets, entonces que uno puede preguntarse cuál es la estructura de un poset. O sea, tengo un conjunto y ese conjunto le pongo una relación, entonces me, me pregunto cuál es la estructura, de, cuáles son las estructuras posibles o qué formas posibles tienen esos posets, esos conjuntos parcialmente ordenados. Bien. Bien. Eh, otra pregunta es: eh, ¿Acaso cualquier poset, si yo tomo un poset cualquiera, ¿sí? Eh, ¿es un poset de, de divisores? Eh, bueno, obviamente que no, porque hay, hay, hay poset infinito, digamos, pero si, si tomo un poset finito, ¿es un poset de divisores? Bueno, son esa, ese tipo de preguntas que apunta a responder esta primera parte de la materia. No, no sé si vamos, creo que vamos a dar respuesta a esas, hay otras preguntas naturales que no, no vamos a poder responder, pero eh, es estudiar estructuralmente los POSETs, o es sea, decir, ah, bueno, los POSETs son de este tipo. Como hicimos con las relaciones de equivalencia, que dijimos, ah, bueno, cualquier relación de equivalencia es una partición, esencialmente. Bueno, acá quisiéramos decir, entender ciertos tipos de POSETs, que son importantes, o sea, recién dije reticulado, y, y esos son un tipo de poses importante, y, eh, y tratar de entender cuáles son las formas posibles que tienen. Bien, bueno, eh, vamos a hacer un recrédito de 10 minutos, eh, empezando, empezando ahora, de todos modos me quedo, me quedo en, el, en el chat para, y, y, y en vivo para, para seguir contestando algunas cositas. Bueno, corto la grabación y arrancamos en un ratito de nuevo.